Señores, y como ya saben, está lo que fue y lo que pasó del motín en la fortaleza Duarte. Y es que pasó un acontecimiento donde la Dirección General de Prisiones informó el traslado de 10 presos de la fortaleza Duarte a otras cárceles para poner fin a un motín que comenzó la pasada noche en el que internos mataron a otro preso de un disparo. Uno de los cabecillas del motín, identificado como Jesús Manuel Doli de la Cruz, alias Manuelcito, condenado a 20 años por homicidio, reclamó el traslado del grupo después de tomar como rehén a otros internos y matar al interno Fausto Francisco Capellán Guillén, según un comunicado de la Procuraduría General de la República, quien según informó Diario Libre era un prestamista dentro del recinto, se recuerda que la semana pasada autoridades del Ministerio Público de San Francisco de Macorís hicieron una intervención en el recinto de privación de libertad donde se ocuparon dos pistolas, 39 cápsulas, una máquina tragamonedas, 13 cuchillos, 5 punzones, 59 teléfonos celulares de diferentes marcas, 3 módem de internet móvil y un router fijo. Todo eso fue encontrado y pasó en el motín en la fortaleza Duarte. Se le hago la fiesta eh, a los presos, porque ahí se descubrieron muchas cosas, eh, en, en ese motín. Recordemos que en la, en la cárcel hay muchas cosas. Oye, un router, ese es del, del internet, verdad? Sí, router. Hay, hay, hay presos que se comunican vía internet, cuchillos y ese tipo de cosas. Es lamentable lo que está pasando en la Fortaleza Duarte. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Jorge. Este es el tema número uno sí. que tiene hoy, vamos a decir, el país. El país, yo. sí, sí. Exactamente. Eh, porque estamos hablando de un muerto. Pero aquí hay algo que trasciende. Y la gente, lamentablemente, ve da un muerto. Pero hay cosas que deberían explicársele a esta sociedad. Y ve también cómo un Estado no actúa, porque ahí debían haber guardias destituidos. ¿claro? Sí, sí, claro. Con sí. procesos incluso hasta judiciales. Porque como ellos tienen armas de fuego ahí adentro. Cuchillos, routers, cómo y... puede una fortaleza que es privada de libertad tener tantas cosas ahí adentro. Y cada vez que pasa un caso así, todos los años es peor la situación. Es peor claro. la situación. Sí, porque no es nuevo esto, ya se han armado varios motines. Ahí hasta y no algo. me pueden decir a mí que un, que un visitante entre en un arma de fuego. Porque lo revisan ustedes hasta de nunca. Sí, sí. Entonces ahí lo que entra y lo que sale es porque la guardia lo permite. Vamos a estar claros de eso. O sea, cuando vienen a ver son los mismos guardias que entran en eso ya. Porque Entonces, si se revisan claro. los visitantes... Esa, esa fortaleza debió estar intervenida hoy. Hoy sí. debió estar intervenida y mandar a, a cambiar ahí toda la dirección de esa fortaleza y mandar guardias nuevos a San Francisco de Macorís y hacer una especie como de, de requisa, y ve que lo que está pasando aquí es que señor. todo eso inicia desde adentro, sí. así como ustedes ven tipo de película, todo desde adentro, porque esos grandes delincuentes que están dentro dicen: Mira, ocultar cosa, Yo, cuando salga, comunícate con Fulano que te va a dar tanto si tú me traes lo otro. Y por ahí se entra y tú involucra al otro, el otro jale el otro, y desde adentro, que pero Camila, aquí vemos presos que llama a programas de televisión en vivo. Real <risa> Exactamente <risa> Eso sí es cierto Yo tengo alrededor de 14 años en medio de comunicación Y veo presos que llaman a programa en vivo Viendo el, el programa Ahí se ve el descontrol Y supuestamente el problema viene por, por cambio de gobierno Adentro de, de la cárcel, ¿verdad? Tú sabes que siempre manda un, una persona un probo. Porque oye, aquí este es lo más raro del mundo No es la guardia que manda Los presos son los que mandan Oye, oye, como que Al te revés está que los presos son los que mandan. Entonces tenemos una persona que dice que comanda eh, eh, la fortaleza. Y si, y si no es ese, entonces hay muertos, hay heridos, hay de todo, y hay que voltear hay un pueblo, hay porque es ese. Exactamente. Hay un video por ahí de lo que pasó allá en la fortaleza de Duarte. Vamos a escucharlo, si tiene audio. En Kosovo. Tírame todo para afuera para no matarte a que ya yo voy por ti como quieras. Tírame todo para afuera te para no matar Tírame todo para afuera, Los fuerte y todo, tírame, la prenda y todo. Tíralo por ahí. Tíralo todo, tíralo por ahí. Dámela la puerta, dámela la puerta. Tíralo cuando la prenda que está más Tíralo, tíralo. Túmbala entonces, si no quiere abrir, tirar Tírala, túmbala, túmbala. Tírala, tírala, tírala. Tírala. Pásamela, vélez. Pásamela. A Pásamela. Bueno. A Pásamela. Los cuartos. Tíralo cualto. Pásamela. los, cuartos. A los, cuartos. A a los cuartos? Tíralo, lo Tíralo Tíralo cuarto, Tíralo busca, los sí. Dale, Tíralo Rompele la puerta. Rompele la puerta. Sí, tíralo. Rompela, rompela, Que se mate esa c***. Rompela. Que no lo quiere tirarlo? los cuatro días, Allá, pásame la valija que pasó. Para no matarte. ¿A dónde están? ¿En cuál bolsillo? Ah, por favor, ahora. Por favor. Sepa que tú no inventes. Bien, ese video fue de lo sucedido, el momento que ocurrió todo. Entonces, el oxígeno era prestamista. O Entonces, sea, la persona que lo mató quería las prendas y lo que él tenía. Y obviamente, muchas cosas no se pudieron escuchar, ya que tuvimos que bloquearlo por las malas palabras. Pero ahí pudieron ver lo que ocurrió. Se fue en el momento preciso de cuando ocurrió el hecho: el hecho de, de donde mataron a, a, a, al, al, al señor oxicio. allá. Sí. Sí. Eh, muy lamentable la situación, de, se, se dice que fue para quitarle la prenda y el dinero, se dice eso porque es una versión o sea, Sí, es, pero eh, tenemos que aclarar algo que es que hace alrededor de 15 días eh, comenzó esta polémica en la fortaleza. Comenzó a anunciarse que se iba a armar un motín por otro preso también que era el encargado de, como de, de mecánica de, de un taller que estaba allá que lo iban a trasladar. Y se dieron varios factores, incluso esos presos hablando en medio de comunicación, con teléfono, con cable, con televisión en sus, en sus habitaciones. Ellos informaban que iban a hacer este tipo de, de, de movimiento y aún así las autoridades no actuaron. Yo no vi una autoridad aquí anoche en la fortaleza. Yo no la vi, yo no sé si ustedes vieron alguna autoridad de renombre de aquí dándole apoyo a, a este pueblo en ese caso. Yo no lo vi. Bueno, vimos a Ale Díaz que fue Ale a a, recatar, a, a recatar él, uno de los recursos. Él fue, pero él no es autoridad ahora mismo. Pero gracias a Dios que apareció claro. Alex y pudo mediar con este, con este caso, que lamentablemente terminó con un con, fallecido. Con un fallecido. Pero esta es una muerte que se pudo haber evitado. evitado, porque ellos hace 15 días estaban anunciando lo que iban a hacer. Sí. Si tuviéramos autoridades que dieran respuesta a los problemas que se le presentan a esta provincia, quizás eso no pasara. Exactamente. Digo yo. Es así el caso, muy lamentable eh, Lamentablemente hay un fallecido Vimos los familiares del fallecido en horas de la mañana temprano ahí reclamando y ese tipo de cosas cuando sacaron el cuerpo. Sí, la hija que estaba reclamando, pero quería ver sí. el cuerpo de su padre. Entonces, al nivel que estamos llegando con ese descontrol dentro. Y otra cosa, ella nada más no reclamaba el cuerpo, reclamaba la, la pertenencia de, del muerto. Eso, eso era lo que ella más reclamaba porque se sabe que el cuerpo se lo van a entregar. Sí. O sea, ella sí. estaba reclamando la pertenencia, que también se le entregara la pertenencia, que, que las autoridades no se quedaran con eso. Porque ella sabe que fue por eso que mataron a, al padre. Claro. Nicole, Nicole Cepeda, Cepeda, se llama la, la joven, también estaba la mamá de ella, ahí, y, y ellos estaban reclamando la pertenencia, porque el, el cuerpo solo van a entregar, pues no se van a acabar con es, ¿A qué... el... Exacto, eso, eso es lo que nos es. estamos preguntando, es cuestionable eso, ¿cómo, se, cómo llegan armas de fuego adentro a, a de es, la Para mí, lo que yo opino, eso como dije anteriormente, de esos presos que tienen todavía su juntillo afuera, entonces le dicen a cualquier de esos que tienen allá trabajando, esos policías, mira, te voy a dar tanto, y tú haces esto y lo otro, lo involucran. Y como no tienen un sueldo, vamos a decir, digno, pues las autoridades de aquí podrán, bueno, tal vez me conviene, o nadie va a saber, y hasta el nivel que estamos llegando. En, en, en su salida, el, el acusado de matar el, el preso dice que los demás tenían armas de fuego también. Sí. Entonces, aquí además se están presentando las dos armas de fuego del grupo que salió. Pero, ¿dónde están las armas de fuego que ellos supuestamente dicen que los otros integrantes de la fortaleza tienen? Es así. ¿Dónde están? No han aparecido. Maquinitas no. que son prohibidas afuera, que será dentro de la fortaleza. Tenemos muchísimas cosas prohibidas que se manejan allá adentro. También, es bueno, también. De destacar, saludo, Salude, es bueno destacar. Saludos, ¿cómo están ustedes? Es bueno destacar que eh, que supuestamente eh, que asesinó al, al señor en el día de hoy a de, de, de, de hoy eh, hubiese también matado a una persona en moca en, en agua en agua y por eso eh, cumpliendo una condena cumple una condena de 30 años por asesinato por asesinato o sea, también supuestamente también se dice que es sicario bueno, vimos o sea, que y, no le tiembla el pulso para matar. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y el personal que estuvo ahí acompañando a Alex Díaz nos dijo que lo dijo fríamente. No, yo lo maté y, y, y fácilmente iba a matar a unos cuantos, diez más. O sea, como que. ¿entiende? entiendes? Entonces, un joven con dos armas de fuego y un pene de 30, O sea, ¿cómo entra para allá? O sea, si no es, como dice Camila, con complicidad de las autoridades. No puede entrar. Exactamente. No ¿Entiendes? Debe haber un llamado al presidente de la República, Luis Abinader. Al Departamento de Defensa de la República Dominicana, claro. de que ese sistema carcelario de San Francisco de Macorís hay que revisarlo y ver cuál era el grupo que estaba trabajando en los últimos días en la Fortaleza Duarte. Vamos a destituir gente que rueden cabeza de coroneles, de generales, para que ustedes vean cómo comienzan a respetar. Porque el problema es que matan gente, hacen desorden, pasa de todo. Y no hay Dicen ningún igual. régimen de consecuencia ¿Qué van a hacer los otros guardias? ¿Van a seguir la fiesta? Porque si matan gente y hacen de todo, y hacen traslado, y hacen show en vivo como este, y no pasa nada. ¿Eh? ¿Vamos a seguir la fiesta entonces? Claro. Se va, se, va, se va a seguir porque no hay un control. No, y que no solamente no, es aquí, está, está pasando en muchísimos Y cuando se escuchaba mucho eso, preso llamando, que te dejaban allá, me que Fulana, te, te estamos llamando porque tal cosa. Y la gente que ni conciencia estaba. Desde si tú la fortaleza se hace de todo. ¿no? De todo, llamando de, de, de, de todo. De, de, de, de todo. Entonces, ¿qué revisión hay? ¿Qué seguridad hay? De allá no, mismo. No hay seguridad. La única explicación <ríe> que te de allá adentro. ¿Quién más? Basta. ¿Quién más va? ¿Quién? De ahí se controlan ellos puntos, todos, no se manda a, a matar gente, un... se hace de todo. No van a salir por un tío Pablo Escobar ¿Alguien se lo va a llevar? Eh, eh, la película que hemos vivido en Rabo Chivo, que va como por cuatro o cinco muertos, sí. se dice que ha sido desde la cárcel que los mandan a matar a toda esa gente que ha matado en Rabo Chivo, en un sector que sé, tan ¿no? querido de este pueblo. Todo el que han mandado a matar ahí ha sido desde la cárcel. Oiga, qué poder tiene la fortaleza de este pueblo. Dirigen puntos, matan gente hacen llamadas, pase, eh, eh, engaño, pasa de todo. Que tú crees que están afuera. Pero nadie dice nada. Exactamente. Sigan haciendo problema. la fiesta entonces. Que tú crees que ellos están afuera como si en el trabajo y sin el... o ser que no haga una limpieza dentro de ahí y que alguien no hable, ni que se salga este tipo de personas vamos a seguir en lo mismo, lamentablemente. Bueno. No, y, y también con un traslado, con eso no basta, porque trasladan ese preso, ajá mira. De Nagua lo mandaron para acá, trasladado sí mismito, porque ya mató uno en la cárcel, mira qué pasó ahora, uh -huh. mató al señor Francisco, ¿verdad? Sí. Entonces ahora lo trasladan para otra cárcel. ¿Usted cree que no va a seguir lo mismo? Va a seguir lo claro. mismo. Va a seguir ¿Sí? lo mismo. Es que es un sistema, es un sistema que está eh, impregnado en las fortalezas de la República Dominicana y siempre le quieren achacar la culpa al bajo sueldo que tiene. Pero a usted le dijeron lo que usted iba a ganar, que usted se metió a ser guardia o a ser policía. Claro, Exactamente. entonces ahora se está quejando. ¿Mm? Ahora se está quejando. ¿Eso qué? ¿Cómo, cómo, ¿Podemos escuchar ese joven? a ese joven? ¿Cómo sabe qué dicen los familiares? Para decirle que quiere trasladar a los macorizanos para poder coger el control total entre los santiagueros y los capitales. Ya anoche yo agarré entre ahí, más adentro. Agarré a los responsables. ¿Qué más quieren? Para ser la cárcel? para que sigan haciendo abuso con nosotros los macorizanos. Cuando nosotros nos a nosotros no sale esa calle, y a ellos les sale para la capital y para Santiago. Mames, ahí son para 20 y pico de presos y eso lo tienen ellos repleto, este 100 800 presos, hasta mil y pico de presos. ¿Tú crees que eso es justo? Uno preso arriba de otro. Macorizando cogiendo Lucha y otra gente de otro, de otro pueblo claro, con buena televisión, buen abanico, buenos radios, buenas habitaciones, y qué que de aquí de Macorís, cogiendo ahí. Tiene que dar 500 mil pesos de limpieza a una gente de otro pueblo cuando nosotros, los macorizanos, que nos saben tener en esa casa. ¿Han ¿Eh? ah, no podido no tener comunicación con sus amigos? No, no pueden tener comunicación porque ellos lo tienen secuestrado okay. a todos ellos ahí adentro. ¿Cómo entiendes? Entonces son gente que lo están inculpando para poderlo sacar de traslado y poder darle la que se vacía a ellos. Cuando hay un interno que lo quieren sacar de traslado, que okay. tiene ocho años preso, con buena conducta, ha hecho un viaje de, de, de curso y de todo. ¿Tú me entiendes? Está bregando con cosas de música y ha ayudado a mucha gente a la calle, lo ha sacado de la calle y lo ha puesto a manejar dinero. ¿Tú me entiendes? Que ha sido útil en la sociedad. Quieren hacerle un daño a un infeliz cuando hay muchos que son más dañinos y que son de otros pueblos que no son de aquí. La posición de ustedes como familiares, si ven un traslado de cualquier recurso macorizado, se va a quemar. Se va a quemar. Se va a quemar. Tanto afuera como adentro, esto se va a aprender. Hay gente cante. que se lo lleva, vamos a aprender no aquí. Allá claro. he también tenemos comunicación con preso claro, sí. que la a ver que le lo... saquen el primero que ajá, la prisión salga vacía de ahí esto no, se va no, a quemar yo, todo ay. aquí afuera dale. ahí vemos como los familiares decían quieren trasladar a los a los francos macorizanos y los santiagueros y capitaleños la gente que llame y opine recuerden el 809 sí. 725 0505 para saber y opinar, ¿qué creen ustedes de lo que dijeron los familiares del oxiso? Que, que van a prender la ciudad, eso es la amenaza, se va a prender la ciudad si, si trasladan a todos los franco porque es que se quiere entrar a la padejana, a los santiagueros, a los capitaleños, tiene el que seguir pagando la por culpa, el control. tiene el pueblo que seguir pagando la culpa. Aquí, cuando quieren cambio un general, hacen hasta huelga, si no, se lo, llevan, no se lo llevan. Dicen Fai, porque va a ser marcha, que hay entonces un traslado de un preso si no es y pues entonces ahora es los familiares de ese los preso. los familiares ¿no? quieren hacer quieren hacer huelga y revoltear la ciudad qué, cul no, ¿qué culpa qué es, culpa tiene el problema. ciudadano de, de, de eso ¿Eh? allanar a la calle de vidrio de basura un terror de noche que tú no puedes salir porque hay que trasladar a unos presos ¿Eh? nosotros tenemos que pagar la la, la así no sí, a la gente no que llame y que opine de, de este o caso y, y de esto que dijeron los, los, los familiares amenazando con con salir a la calle a protestar, algo algo insignificante que no tiene sentido, sino algo para el pueblo porque algo a su conveniencia, porque para ellos están a su conveniencia porque por sus familiares, claro. lamentablemente no son familiares de nosotros, nosotros no tenemos que ver con eso. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Él dice que. Que ellos solo quieren llevar los franco-mancorizanos para que los capitaleños de los santiagueros tomen el control de la fuerza. Hay una, hay una llamada. Buenas. ¿Y, ¿Y qué tanto? Bueno, bueno, eso? bueno. Sí, ah, yo bueno. estoy de acuerdo que cada preso esté en su pueblo. Ajá. Gracias, eh, gracias. Estos son sinvergüenzados. Y que llevar un preso de, de Santiago para otro sitio está haciendo de Santiago. No, eso, eso así no está bien. Cada preso tiene que estar en su pueblo. Esos son abusos. Eh, le voy a contestar al amigo televidente, pasa algo y es que a veces familiares de las víctimas tienen familiares presos en el mismo pueblo y dicen que tienen enemigos entonces en esa fortaleza y por eso lo cambian de otro pueblo. Por ejemplo, a mí me hacen un daño a un familiar mío, ese familiar mío, yo tengo familiares presos que dicen, no, de que llegue aquí lo acabamos. Entonces por eso los abogados de esa, de esa víctima... Piden que lo trasladen a otro pueblo porque no lo pueden tener en el pueblo donde pasó el hecho. Es así, es así. Eso es lo que hay, hay una llamada, hay una llamada. Buenas, se, cayó. se fue. Se, fue. se cayó la llamada, señores. Eh, eh, la, la gente que sigue llamando a ver qué le parece, si, si está de acuerdo con este tipo de cosas. No, como dice Jorge, también muchas veces pasa eso cuando ocurre un peligro. ¿Hay, Tenemos hay... otra llamada. Buenas, ¿Hay otra llamada? Eh, eso es lo guay día para. Como los franco, los franco no pueden pagar la cosa. Entonces ellos cogen lo, lo que viene desde allá, de Santiago y de la capital, y lo ponen probó ahí para que ellos sean los que controlen eso. Que saquen todos esos guayas corruptos. Bien, señores. Eh... Llega aquí nuestro compañero Néstor, papá Tarima, aquí con nosotros. Ahora llegó el mes Señores, esperado. Buenas tardes, buenas tardes. Llegamos un poco tarde por razones sobre este caso, que estamos dándole cobertura desde anoche. No dormimos una hora hasta las 7 de la mañana. Estuvimos ahí eh, viendo este percance que ha sucedido en la fortaleza Duarte, eh, mejor conocida como la Roca de Kosovo. Eh, me voy a referir... Ah a este tema, porque el abuso tanto de los de los reos como de las autoridades. Una, la pregunta del siglo. ¿Cómo un preso tiene un arma de fuego? Esa es la pregunta del año. Usted hace juicio, se acuesta, come y sigue haciendo juicio y eso tiene que ver con las autoridades. El presidente de la república, Luis Abinader, debe tomar cartas sobre el asunto con esta situación. Un muerto en una cárcel donde supuestamente la guardia tiene el control y están recluidos ¿para qué? Para ser mejor persona y cumplir su condena. Todas las condenas se cumplen y hay preso injustamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, ¿cómo es que usted va a tener un problema de esa magnitud? Otra cosa también, que las autoridades duren cinco horas para llegar, para usted hablar con un reo que está dominando una cárcel completa. ¿Eh? Que si nosotros no, tuviera, no, no hubiésemos estado ahí anoche en la madrugada, no se sabe lo que pasara porque no, nosotros hablábamos con ellos, y ellos se calmaban. Mira, estamos aquí, estamos cuidando de su integridad. Eh, gracias a la labor del de, el excelentísimo comunicador, eh, Alex Díaz, del programa Sin Límites, Ricky también, que arriesgaron sus vidas anoche, porque eh, ustedes saben que es un peligro. Es un hombre que está viviendo horas extra con un muerto y tiene 30 reos. Cualquier malentendido que se haga ahí adentro, incluso entrega la arma manipulada. ¿Se entiende? Y la entrega manipulada, que ahí se puede zafar cualquier tiro. Lo que yo quiero dejar dicho es con esto que ya estamos en el 2021, debemos dejar esa prehistoria de que, que un preso controle que se yo, qué, que esto, que lo otro. Entonces, un preso que venga de otro lado puede tener más votos que el que está aquí en San Francisco. Eso lo hicimos eh, el recuento el otro día Jorge y yo. ¿Eh? esas infelices, eh, madres franco Macorizara, que van todos los miércoles y los domingos a hacer fila, y usted la va a poner para Higüey, a hacer una fila, que cuando viene a ver, recogen semanal 500 pesos para llevárselo a su hijo, que tienen que pagar una limpieza, ¿qué es eso? Una limpieza, de que 500 pesos obligados, si no tú vas a dormir para el baño. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con los presos de aquí de San Francisco Macorís que lo quieren trasladar. ¿Eh? Y hay un pueblo pendiente a eso, que si trasladan esos jóvenes que no tienen que ver con los de anoche, porque el de anoche está, saben quién es el culpable. Ahí no, ahí no hay que meter eh, más nadie en medio. Ahí, él se entregó, él dijo que lo mató y dijo por qué lo mató. ¿Entiendes? Lamentamos que ese caballero de Santiago, que vimos su hija, eh, eh, muy dolida, familiares, porque usted puede tener un familiar como usted quiera, y si se muere, le va a doler. Entonces, los presos de San Francisco Macorís que tienen ahí 10, 12 años cumpliendo con 40 cursos hechos, eh, reivindicándose a la sociedad, usted tiene que dejarlo ahí, en su pueblo, que no se meten con nadie. Una, una cárcel sobrepoblada también, que eso es para 300 presos y hay 3.500. Vamos a ponerlo así, un ejemplo. ¿eh? Entonces, la autoridad, el director de prisiones eh, que... No, que un saludo cordial a él que se expresó muy bien con nosotros esta mañana. ¿Eh? Deben tomar cartón el del asunto. Estamos en un cambio, vamos a cambiar. Entiende. Entonces ahí llega un infeliz que no tiene mamá ni papá. Entonces tiene que estar por debajo del otro, creándole un odio. Porque eso fue lo que dijo el reo. No, él me quitó lo mío, un cuchillo. Me tenía abobiado, abobiado en un sentido de que lo tenía presionado. Entonces usted solo ustedes la capital, eso tiene que acabarse en la cárcel de aquí, hay que ponerle a todo el sistema CCR, como Vitervalle. Valle, ¿eh? que hay que tirar un coño y lo, lo meten para la plancha, volado. Si, es, si, si ya de día no llegáis porque no se presentó un funcionario tampoco, no hubo autoridad, no, yo se lo no dije. Ninguno. Un motín en una cárcel donde hay 30 presos que lo iban a prender en candela, porque yo tengo nota de voz aquí, ¿eh? y dos pistolas con cuatro tigres ahí de la capital que se le importa. ¿Eh? Y las autoridades no llegan, llegando fiscales, los dos que mandan siempre. <risa> Lo mismo. El procurador tenía que estar ahí, tenía que estar la fiscal también ahí, todo el mundo bailando. Entonces, Ale que un comunicador tiene que arriesgarse. De madrugada. Y nosotros ahí también, estate tranquilo, mira mi mano que ya estamos a salir hablando del embuste a un preso. Neto, que y... ya la guagua está aquí siendo eh, mentira y... Y lo voy Neto, y antes de no tu llegar, yo le decía a los compañeros que hace 15 días ellos están amenazando con hacer eso que pasó anoche. O sea, ellos lo pronosticaron. señores primero. un callejón que valga medio millón de pesos una casa, ese puesto es un negocio increíble. Medio sí. millón, y cuando cambian de jefe, el que está tranquilo lo quieren poner a brincar como una rana para vender ese callejón. Entonces el procurador, todo el que tenga que ver de prisiones, que vamos a hacer la pila, porque es un cambio. Nosotros votamos por Luis Abinader, fue para él que cambiara esto. Entonces la cárcel es un negocio, pistola, eh, eh, radio, de maquinita, aire acondicionado, aire acondicionado, plasma, que fulano, que esto que lo otro, raro. abusando, el abuso no es bueno. En ninguna parte del mundo, en China, en Japón, usted abusó, tiene problemas. me dicen que ahí hay algo más full que lo de la calle. Señores, dice. cuando llega un infeliz que no tiene que qué caerse muerto, tiene que buscar mil pesos todos los sábados sin saber de dónde lo va a buscar. Para dormir. Y que cae que fulano, que hay que hacerle saludo a fulano. Que, ¿Qué es eso? Entonces ahí hay presos que a lo mejor le han hecho favores a la sociedad que se han reivindicado, que han hecho cursos, que han hecho de todo, está bien, están cumpliendo, pero ellos no quieren Yo ellos quieren estar tranquilos. Exactamente. Claro, cumplí, que su familia cumplí. vaya a usted vive ahí en la Sánchez y el preso está ahí, usted va a un conchero, le manda la comida y día que usted no pueda ir. Entonces eso debemos, nosotros debemos, como juventud, hablar de esto para que ellos sientan. Claro. Exactamente. Ahí le iban, le iban a trasladar también, el franco Macorizano, 20 presos de aquí, infelices, que no tienen que ver, estaban a, a 500 metros de ese lío, que no tienen que ver, porque ese lío fue claro, ellos mataron a uno y, y, y, y carcelaron 30 de una celda, porque eso es por celda, que querían su traslado, porque el jefe se le fue, ¿entienden?, se sienten con miedo, ah, no, es que yo metí a presión, lo pusí en de jefe, ¿entienden?, entonces no duermen pensando eso, trancado, a 20 años, entonces las autoridades tienen que ponerse la pila con la cárcel de aquí. Es un negocio redondo. Pero la gente está aclamando que tiran la guaya de la calle, porque tiran a la guaya de la calle. ¿No estamos jodidos. Pues si hacen negocio allá adentro si ¿no? con nosotros, afuera, ¿qué van a hacer? No, dice, hay para entrar en una pizza hay que dar mil pesos. <risa> ¿Eh? Dijo la joven que los videos están ahí. Ella para llevarle a su papá una pizza que de mil pesos por arriba. Entonces es un negocio redondo eso. Pero aquí hay historia fuerte, aquí hay historia de reos que los sacaban para discoteca. A fieta y a comer carne a salada. A hacer Estando eh. presos. Qué descontrol. Entonces eso, eso tenemos nosotros que hablarlos, No puede callar. Claro. Eso que tenemos hablar. que hablar porque somos jóvenes, no sabe lo que la vida le tiene a uno. Y lo que venga después. El cuerpo ah, militar es sí. que no sirve. Ah, que Fulano, que la hermanita lo fue a visitar y, y la hermanita no quiso dar el número a un jefe. que esto que eso sucede? No lo dijo, la muchacha sí. lo dijo, porque ella lo dijo. Ah, que ella no quiso dar el número. Y la fortaleza también hay lo que se llama una, una alcaldía. Ah. ¿A quién es ¿A la alcaldía actual? No, no, no, no, no. Atención, ¿Eh? no, si, si alguien la conoce, Vamos a hablar que lo claro. llame aquí la alcaldesa. La alcaldesa que está a cargo de la fortaleza parte que nos llame porque nosotros no la vimos por parte. Y yo duré de las nueve y media hasta las siete y media de la mañana, parado ahí. Y ahí no sirvió la alcaldesa, no sirvió a nadie. Para edificar a la ciudadanía, la alcaldesa es una persona que está entre los militares y las autoridades del claro. Estado para hablar de los problemas o soluciones que tiene esa cárcel. Pero yo no conozco quién es la alcaldesa de aquí, de la de Duarte. Tampoco. Yo menos. No se sabe quién es. <ríe> Ahora, allá había, allá había una persona que esa era la madre de los reclusos, Aleida. Ah, doña Aleida. Doña Aleida, que esa había entrado ella sola anoche. Y resuelve, el Y resuelve que ella era jueza de la ejecución de la pena, ¿verdad? Esa señora entraba sola ahí. Dime, mío, ¿y qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que te pasa? Pásame esa pistola, ven. Los presos decían, mamá, uh -huh. entonces la diabla no se sabe dónde está. Entonces no sé nosotros quién, queremos ¿no? conocerla. Alguien que llame. Por ah, la alguien me diga que la conozca, la Yo no sé cómo se llama. Que por favor. Un nombre, no sabemos. Que llame y diga por no conocerla, por no hacer una entrevista. No. La, no. la primerita que debería estar ahí no estaba. <ríe> Brilló por su ausencia. No, ahí no había nadie, eso estaba de los guardias nada más. ¿Entiendes? Entonces eso debe acabarse. Y nosotros por este micrófono lo vamos a decir día a día, que la corrupción, porque a mí lo que me da pique es que si fulanito se roba un salami, anda todo el mundo echándole tres preventivos sin verle la cara. Así es. es? entonces estos funcionarios, ladrones, vamos a tener que acabarlo nosotros mismos, ¿eh? Mira, por ejemplo, el eh, joven. No, la que, tenga, la que tenga un familiar en Kosovo que nos llame, si, si tiene que dar cuarto o no. Esto se va a acabar, aquí vamos a una pausa y retornamos.